Hola, ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Me da gusto verte y escucharte. Yo creo que tienes un proyecto muy concreto, muy viable. Eh, yo creo que no vas a tener problemas, o al menos muchos problemas, con el comité de titulación. Tal vez a lo mejor te hagan observaciones relacionadas con la metodología, los alcances, pero mmm, seguramente vas, vas a avanzar. Esperemos que pronto tengamos información del comité. <coughs> Relacionado con tu proyecto y con vías a, a, a tener el producto que nos interesa para precisamente para esta materia, yo quisiera hacerte la propuesta de un acomodo de la obra. Esto es, piensa en, en, en tu proyecto ya no como un proyecto a realizar, sino como un ejercicio de, un, de una obra ya realizada, ¿Para qué? Para que vayas llenando la información que te haga falta conforme a ese plan de obra. Yo te, te propongo una introducción donde puedas hacer el planteamiento del problema. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué te interesa? ¿no? Eh, que digas por qué es del ámbito de la gestión cultural ese tipo de problemas. Y una breve descripción del capitulado este me seguiría tal vez un capítulo 1 eh, Que hable sobre turismo cultural y pueblos mágicos Estoy pensando eh, eh, en un subapartado dentro de ese capítulo 1 Donde hables sobre qué es el turismo cultural este Las diferentes formas de hacer este turismo cultural Cuál es la relación del turismo cultural con la gestión cultural, etc. Y otro segundo apartado dentro de ese capítulo 1 que hable sobre el programa Pueblos Mágicos, en qué consiste, cuáles son sus características, cuáles son sus ventajas y desventajas, qué han dicho otros autores, etc. Eh, un capítulo 2 donde venga la parte de Jiquil, algo así como Jiquilpan como pueblo mágico, que tiene que ver con el proceso de, de hacerlo. Este, eh, de darle el nombramiento, ¿no? Cómo se dio el proceso, cuál fue la este, cómo fue la postulación, eh, toda esta información que tiene que ver como de corte histórica, ¿no? De qué es lo que se hizo. Eh, un segundo momento en el capítulo 2, donde se exponga de manera crítica las acciones que han venido realizando precisamente el comité y, bueno, el municipio, ¿No? Estuvo hasta arreglado de banqueras, todo ese tipo de cosas, pero bueno, un poco, no solamente la descripción de lo que se ha hecho, sino una visión crítica de cómo se ha hecho y por qué se ha hecho de esa manera, ¿no? eh, Un capítulo 3, donde se trabajen, estas son todas las percepciones de la población con respecto al pueblo mágico, ¿no? Y, y, y yo veo como tres apartados dentro de este capítulo 3. Uno tiene que ver con los supuestos que tiene la, la población, ¿no? Como esto ya lo hacen de manera de broma, ¿no? Eso es que hay sí pueblo mágico y este y aquí estamos eh, con muchos problemas, ¿no? Bueno, sería interesante dentro de los, de los del estudio que hagas o que ya has venido haciendo, identificar cuáles son esos supuestos que ellos tienen, sobre qué entienden por ser un pueblo mágico, qué implicaría ser un pueblo mágico desde su visión, aún sin tener conocimiento del programa. De, la idea es que un poco, un poco las personas van a tener una opinión o una reacción de acuerdo a los supuestos que se van creando. no Entonces es importante conocer cuáles son esos supuestos de los cuales parten para tener una opinión sobre este, el nombramiento. Después... Ya la parte, tú haces mucho énfasis en, en las ventajas y desventajas, y eso es un elemento que a ti te interesa, bueno, ahí estaría, ¿no? Que, que, que pudieras documentar la información de de la opinión de ellos sobre las ventajas y desventajas, pero eh, yo creo que aquí la clave es estratificar a tus, a, a, a tus informantes. Esto es, no es lo mismo la opinión que tiene el campesino o quién sabe lo que habría que ver el Campesino, que los comerciantes, que el político, ¿no? Aquí hay que poner a dialogar las diferentes este, voces para poder identificar eh, cuáles son los discursos que se hay detrás de ellos, ¿no? Y cuáles son los supuestos que hay detrás de cada una de las categorías de sujetos. Y terminaríamos, creo yo, con un capítulo 4, donde serían las conclusiones, ¿no? Eh, propiamente, ¿qué es de día? Bueno, ¿cuál ha sido el problema que, que tú identificaste? y ¿Sí? Sobre todo cuáles son las propuestas que tú das Esto es pensando Sí en Jiquilpan Pero sobre todo pensando en, otras, en otros pueblos mágicos no De tal manera que Bueno, a ver señores Si ustedes quieren hacer un nombramiento de pueblo mágico Tendrían que considerar esos elementos de comunicación social O de participación O de involucramiento de la comunidad Para que no suceda esto que sucedió en Jiquilpan ¿no? eh, Y aquí es donde... Habría que revisar tu hipótesis de trabajo y a lo mejor aquí, y esa hipótesis tendría que ser como parte de la introducción. Yo alcanzo a, a entenderte que una de las hipótesis que estás manejando es que la falta de comunicación e involucramiento del proyecto de la comunidad hacia el proyecto ha creado visiones dispersas ¿no? y una cierta resistencia del programa. Entonces, si esa es la hipótesis, lo que hay que hacer es, es comprobarla, si es verdad o no es verdad, y por qué si es verdad o por qué no es verdad. Y las conclusiones y eso sería el punto de partida para que en las conclusiones lo ahora tomes y des una propuesta de cómo podría ser esto. Bueno, yo creo que esa podría ser como el, el, la, la estructura de la, de la obra, de tu, de tu trabajo excepcional. que presentar para el, para el coloquio? Yo creo que tendrías que presentar la introducción. Eh, yo creo que ya tienes más que masticado parte del capítulo 1, el rollo de conceptualización que lo has venido eh, manejando. El capítulo 2, por supuesto. Y con eso nos damos. Si tú vi, y a lo mejor un pequeño esbozo de qué trata el capítulo 3 y hacia dónde irían las conclusiones. Si logras presentar esos tres... Apartados, introducción, capítulo 1 y capítulo 2, estarías ya del otro lado de la bala, ¿no? Ya casi al finalizar la licenciatura faltaría conjuntar la información del último capítulo, del capítulo 3, que ya estarías avanzándole, y, y de las conclusiones, lo cual implicaría, pues, poder terminar tu proceso de titulación más, más rápido. Bueno, pues por mi parte es todo, espero que las observaciones y recomendaciones te sirvan. Hasta luego.